¿Cómo está, ministro? Gusto, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iván. Un gusto estar aquí en BTV, en primer plano, para hablar de la economía del país. Bien, ministro, a ver, eh, estaba viendo algunos datos que me parecen muy interesantes. Eh, primero, el Banco Mundial dijo que Bolivia este año, 2021, va a crecer en un promedio del 4.7%. Hace algunos días nada más, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, le sube la proyección de crecimiento a Bolivia y dice que, de acuerdo a sus datos, Bolivia crecería a un 5.5%. Eh, usted lo anunciaba hace algún tiempito atrás, de que la proyección que tiene el Ministerio de Economía para este año es del 4.4%, con una inflación del 2.6%. Ministro. Eh, es por cautela que se tiene este crecimiento, según los datos, porque los organismos internacionales, el FMI y el Banco Mundial, le dan una proyección más alta de crecimiento al país. Bueno, lo importante que nosotros vemos es la tendencia, no uh -huh. una tendencia de recuperación, dependientemente de los números, no eh, van en la misma dirección, recuperación. Uh -huh. Y obviamente nosotros tenemos siempre... Eh, la posibilidad de ser cautos, porque eh, hay que mirar varios elementos, ¿no? Cómo como se están recuperando los sectores, cómo va la, la, la economía internacional, cómo va la economía mundial, y esto va a ser resultado de muchas variantes, no como el, los programas de vacunación en todo el mundo, aquí adentro también vayan desarrollándose, hay varias aristas de las que tenemos que evaluar y mirar para más o menos tener una idea de y hacer algunos cálculos del desrotero que va a tener la economía durante el 2021. Es por eso que nosotros hemos preferido ser conservadores en este sentido y plantear una, una, una cifra del 4,4. Pero, eh, como decía anteriormente Iván, independientemente de de los números de que hacen los organismos que tienen sus metodologías y tienen sus eh, cálculos la tendencia de todos los organismos que hacen estas eh, proyecciones como el Banco Mundial el Fondo Monetario, la Cepal el BID ¿no? eh, dan eh, un, una tendencia a crecer eh, en el mundo y también a la economía boliviana y ese es un resultado que va a que va coincidentemente con lo que nosotros también hemos planteado en su momento en el programa fiscal financiero, de que muchos sectores de la economía van a tener esta tendencia de recuperación. Ministro, ¿cómo está? Un saludo cordial desde Santa Cruz. Sandra Elías le habla. Y bueno, hablando de temas positivos porque el hablar de crecimiento económico sin duda es positivo, me gustaría que nos comente acerca de los aspectos que harán que la economía, eh, bueno a nivel mundial, pero en nuestro país específicamente vaya creciendo, entendemos que el tema de la producción de vacunas es importante, ¿no es cierto?, para que la economía continúe en movimiento y me gustaría saber si el hecho de tener una gran cantidad de empresas pequeñas en nuestro país que tiene una fácil reconversión productiva, ayuda también a, a mover o a, o a a ir adelante, hacia adelante en la economía del país. Eh, con gusto, Sandra, contestamos a la pregunta. Eh, sin duda alguna, no, la resiliencia que las empresas de menor de menor tamaño en la economía pueden mostrar es un elemento importante a la hora de la recuperación económica. Sin duda alguna, esta resiliencia, o sea, esa capacidad de adaptación, está ligada también a cómo también vayan reaccionando varios sectores de la economía y también cómo vaya reaccionando la demanda. Nosotros hemos ido evaluando que ya la demanda interna ha empezado a tener un interesante funcionamiento, una importante dinámica. Los días de feriado de Semana Santa se ha visto un movimiento muy interesante, que no se veía hace mucho tiempo atrás, hace unos 11 meses, 12 meses atrás, no se veía este tipo de movimiento. Se ha dado en estos feriados y está revelando que la demanda está empezando a tener una dinámica que hay que tomar en cuenta a la hora de la recuperación. Pero aparejado también, la oferta tiene que ir acompañando esto y eso va se, se va a posibilitar, como bien señalaba Sandra, en términos de que también todo el empresariado, empresas grandes, medianas, y estas empresas pequeñas tengan la, la capacidad de adaptabilidad, esa resiliencia, para poder volver a producir, generar empleo. Nosotros vemos que eh, el crédito C Bolivia, que es un crédito importante, un fideicomiso que le permite a los productores, no solamente pequeños, sino medianos y grandes, que quieran sustituir productos finales importados o insumos importados, le genera una posibilidad importante de volver a producir, volver a generar eh, empleo y ello aparejado con estos elementos de demanda van a posibilitar esa recuperación que nos consultaba Sandra. Ministro, muy buenas noches, Alejandra Quiroga lo saluda desde Cochabamba escépticos en esto, ministro, hay algunos analistas que no creen en esta proyección, porque se dice que no se ha tomado en cuenta una tercera ola, por ejemplo, de COVID, o eh, que no se alcance la vacunación en el tiempo eh, que se tenía proyectado, ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, Alejandra, ahí eh, depende cómo se hayan planteado los modelos de de proyección, Entiendo que los organismos deben tomar en cuenta esto, nosotros también lo hemos tomado en cuenta. Hay esos elementos de riesgo y siempre también los evaluamos, pero también hay elementos y factores como los que hemos señalado, ¿no? Recuperación de la demanda, esta posibilidad de la oferta de rápidamente tener resiliencia, volver a reactivarla la la parte productiva, el empleo, están, son los factores que compensan. Entonces, en nuestra proyección creemos que eh, siendo eh, conservadores vamos a llegar a, a este 4,4. Y se, se está tomando en cuenta estos elementos. no Si no, tendríamos proyecciones tal vez más exitistas. no Nosotros hemos sido conservadores en nuestro programa fiscal financiero. ¿Cuáles son los sectores que en este momento están creciendo más? Eh, o están dinamizando más la economía en este primer periodo, y hemos pasado el primer trimestre, vamos al cuarto mes del año, por un lado, eh, porque la demanda interna es uno de los motores fundamentales del modelo económico que tenemos. Eh, ¿Cómo están esos dos factores versus, por supuesto, eh, las importaciones? ¿no? Si algo que se quiere eh, dentro del modelo boliviano es, en el menor tiempo posible, sustituir las importaciones y que haya más producción nacional. Bueno, los sectores que hemos visto que tienen esta posibilidad de estar reactivándose y que están eh, generando un inicio a esta recuperación económica son la construcción, hemos visto el sector manufacturero, obviamente el sector de comunicaciones ha estado bastante activo y son los sectores que han estado liderando esta recuperación también eh, obviamente está el sector de eh, transporte que ha empezado también a eh, generar eh, una actividad económica. Nos decían algunos compañeros del transporte que han empezado a aumentar su capacidad de utilización de sus unidades de 40, 50 a 80. No está totalmente ocupada las capacidades, pero hay este aumento. entonces hay sectores que se están re, readecuando de forma más rápida y eso es un elemento alentador para eh, darle consistencia a este, esta proyección del 4,4. Eh, uno de los sectores que se está moviendo, y usted lo decía, el fin de semana se ha comprobado por el largo fin de semana, de feriado de Semana Santa, es el sector turismo. En Uyuni había mucho movimiento, sobre todo de gente del mercado interno, o sea, turismo interno que se llama, había mucho movimiento, mucha gente y seguramente así en otras regiones. Ministro, ¿se ha evaluado qué cantidad de desempleo se ha generado en el país el 2020 y cómo recuperar precisamente ese movimiento económico que genere mayor eh, dinamicidad, sobre todo en la generación de empleos nuevos? Sí, lo que hemos visto, digamos, en el 2020, las cifras que da el Instituto Nacional de Estadística muestran que hemos tenido una tasa de desempleo cercano entre el 11 y 12 por ciento. Altísima. ¿no? Altísima, ¿no? Y que estas tasas eh, han ido disminuyendo. Hoy tenemos una tasa cercana al 8 por ciento, una disminución. En enero ha, ha habido un elemento de una pequeña alza, pero estamos mirando los números nuevamente, hay una reducción, porque algunos de los indicadores líderes de sectores que empujan a la economía están mostrando que están contratando empleo, empleo eh, femenino, ¿no? como uno de los elementos que destacan en, el, en la dinámica del mercado laboral, y entonces vemos que las cifras están siendo consistentes y están convergiendo a qué? Está aumentando la producción, está aumentando la demanda, está reduciendo el desempleo. Entonces, esperemos que esta recuperación tenga esta dinámica y eh, bueno haya más personas que salgan de la situación del desempleo. También hay que comentar, Iván, que muchas personas que no estaban buscando empleo, estaban inactivas, ya por esta nueva dinámica han salido a encontrar empleo y lo, han, y lo han hallado. También hay ese elemento, ¿no? Porque el desempleo también puede tener alguna rigidez dado que algunos que no estaban buscando empleo salen a buscarlo y lo encuentran y también los desempleados que lo estaban buscando también lo hallan, pero en una menor medida que los inactivos. Pero estamos viendo que en ambos eh, espectros, inactivos y desempleados, han ido reduciendo de tal manera que el desempleo que hemos visto en el 2020 de 12%, ahora está en un guarismo de 8%. Bien, y hemos visto también que en sectores eh, de movimiento económico, eh, sectores económicos más pequeños, tiendas, eh, en fin, otro tipo de negocios, hay una eh, recuperación porque había un momento en que la tendencia era cerrar eh, usted veía en los en diferentes lugares, se alquila, se alquila, se alquila, eh, iban cerrando los negocios y eso, indudablemente, generaba también menos aporte, porque muchos de ellos estaban en el régimen general, en fin. Eh, ministro, ¿cómo está el tema de los depósitos, el crecimiento de depósitos en la banca? Hemos tenido un momento donde los depósitos han llegado a niveles muy interesantes, sobre todo que mostraban eh, la confianza en el boliviano, por ejemplo. Los créditos también, que se daban, sobre todo para vivienda, que era un uno de los elementos centrales del movimiento económico que tenían en la banca. ¿Cómo estamos en esos rubros? Iván, eh, deseo mostrar este gráfico, si es posible que puedan Ahí está. enfocarlo. Entre febrero de 2020 y febrero de 2021, los ahorros en el sistema financiero han aumentado en un 9%. ¿no? Ahí se ve uh -huh. el aumento. Y el número de cuentas también aperturadas también han aumentado en un 5%. De tal manera que eh, estás reflejando que el, el, el sistema financiero está mostrando dinamicidad, está mostrando aquí que eh, de... 26, o sea, en millones de dólares, 26.403 millones, 26, millones de dólares ha aumentado a 28.821 millones de dólares en 12 meses. Uh -huh. Eso te da una tasa de aumento de un 9%. Y el número de cuentas aperturadas de 12.138 cuentas, o, eh, o perdón, de 12.138. Eh, millones de cuentas a 12.752.000 cuentas. Entonces, Se han abierto más cuentas. Eso es un 5% de febrero a febrero. Estamos hablando de eh, datos a 12 meses, ¿no? Y esto también es un elemento alentador porque también está mostrando que en la medida que la gente tiene confianza en el sistema financiero, coloca estos recursos en el sistema... Eh, los inyecten en el sistema financiero, los bancos tienen la posibilidad de canalizarlos en crédito. Y de esa manera también mostramos que el crédito eh, entre febrero de 2020 y febrero de 2021 también ha crecido en un 4%. Aquí quiero mostrar la cifra. También estamos, está aumentando en un 4%. De... Eh, 11.966 millones de dólares ha pasado a 12.492 millones de dólares. Y eso también es un elemento que ayuda a la economía porque inyecta recursos, mueve. Hay que denotar, Iván, que el 2020 la economía ha sufrido un embate profundo, ¿no? una caída al primer eh, semestre del 2020 de menos 11,1%. Una caída brutal. Entonces la economía se, se está recuperando paulatinamente y el aumento de los depósitos y el aumento de los créditos son señales importantes de que el sistema económico está tendiendo a recuperarse. El empleo está aumentando, la actividad económica en muchos sectores se está dinamizando, la demanda está generando una nueva dinámica importante, son elementos alentadores en la economía de, del país. Ministro, un tema sensible para la población es la seguridad alimentaria, el producir alimentos en la cantidad adecuada de lo que producimos en el país. Y el otro elemento es el precio justo. ¿eh? ¿Cómo eh, se está manejando ese equilibrio entre que haya los productos necesarios en el mercado, que no sea todo para la exportación, y que se mantenga el precio justo? Porque habían algunos... Eh, ...algunas amenazas, incluso con el precio de la carne, por ejemplo... ...o el precio del pollo en su momento de que se iba a incrementar, en fin... ...¿cómo mantener esos equilibrios para la tranquilidad de la población? Bueno, hay dos elementos que hay que tomar ahí en cuenta, ¿no? Uno es el aumentar la productividad, ¿no? Uh -huh. En muchos de los productos que están relacionados a la seguridad alimentaria... ...nosotros hemos denotado que el rendimiento de... ...o la productividad en muchos de ellos son más bajos que de la región... Y ello eh, involucra que tanto el sector privado y también el sector público hagan los esfuerzos para mejorar esta productividad ¿no? en muchos de los cultivos ¿no? y en los rendimientos, por ejemplo, del kilo gancho que se obtiene en el, en el, en el ganado bovino, ¿ah? que tengan una mejor, un mejor rendimiento, una mejor productividad. Es un elemento que te ayuda a generar elementos de eh, soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, ¿no? El otro es también establecer que estos productos lleguen a un precio accesible en el mercado interno. Obviamente hay los vaivenes de las cotizaciones internacionales, pero uno de los elementos del modelo económico, comunitario, social y productivo es que los productores nacionales que usan insumos como la soya los puedan adquirir a un precio justo, de tal manera que al final del día, esto no impacte en el consumidor ¿no? la industria avícola usa alimento balanceado de soya, uh -huh. y si bueno eh, hay un elemento centrado a aumentar estos precios, simplemente por una cotización internacional obviamente esto impacta al, en, la en la producción de, de carne de pollo y eso se traslada al consumidor y eso es lo que vela el modelo que no ocurra. Por lo tanto, hay que buscar elementos de protección a los consumidores con estas bandas de precios, ¿no? garantizando siempre que la economía del mercado interno, la economía popular, esté resguardada. Ministro, eh, en estos tiempos de pandemia, indudablemente, uno de los elementos centrales del movimiento económico ha sido que eh, no se ha necesitado en el gobierno del presidente Luis Arce eh, que hayan las cuarentenas rígidas. Pero bueno, en este momento se habla de una tercera cepa ya en el Brasil. Se ha tomado que tomar la decisión de cerrar por algunos días la frontera con el Brasil. Eh, ¿Esto puede significar algún, algún inconveniente para la economía o se está evaluando ese tema? Cuando salió el decreto supremo, ¿no? donde se ha eh, cerrado las fronteras siete días, pero había un paso de mercancías por el espacio de tres horas, se ha hecho para ir evaluando... Y eso lo ha manifestado nuestro Ministro de Salud para ir evaluando epidemiológicamente la dinámica de, de la transmisión de, de, de, de este fenómeno. ¿no? Pero eh, nosotros eh, creemos que en la medida que nosotros cerremos las fronteras eh, de una forma torpe, digamos lo que vamos a hacer es matar la economía. Vamos a matar. Entonces tenemos que Buscar estos elementos como cerrar la frontera, que es lo que hemos hecho estos siete días, pero con la posibilidad de que haya algún elemento, porque hay muchos eh, compañeros, compatriotas bolivianos que viven del día a día de buscar los alimentos al frente o hacer el comercio, ¿no? Si tú cierras drásticamente, ¿de qué van a vivir? ¿Cuál va a ser su fuente de subsistencia? Por lo tanto se hace este se ha hecho este control se va evaluando epidemiológicamente cuál es esa dinámica pero se permite de que no haya este esta asfixia económica por lo tanto eh, Bolivia eh, no se puede dar ese lujo ¿eh? porque es muy, es muy complicado económicamente para la para las partes fronterizas ¿no? entonces probablemente lo que ahí hay, hay que aplicar son los planes que se están eh, colocando ahí en, en términos de pruebas antígenas de buscar eh, un refuerzo de las brigadas médicas que ello va a posibilitar digamos que en fronteras pueda hacerse un control más eh, explícito pero sin cerrar la actividad económica ¿no? se cierra la actividad económica y muchas de esas regiones que viven de justamente de comerciar las uh -huh. afectamos económicamente. Entonces, Iván, creo que una de la, las medidas que debemos ir tomando, que les va a tomar seguramente el Ministerio de Salud, es incrementar estas brigadas médicas, la vacunación en fronteras que se ha hecho de forma intensa, entonces son elementos que refuerzan justamente el pilar de que la solución en este tema de la pandemia es la vacunación, ¿no? Entonces, tomamos esos elementos pero también estamos conscientes de que eh, cerrar fronteras de forma abrupta lo que va a hacer es matar económicamente esas regiones. Ministro, hablando del tema de la pandemia, eh, ¿cómo está influyendo en la economía el tema de la vacunación? Porque en Bolivia la vacunación es gratuita, ¿no? y hemos escuchado eh, en otros lados donde incluso tienen que pagar por las vacunas, ¿no? en otros países. Eh, ¿Cómo está influyendo en la economía el, el haber tomado la decisión de comprar? Ya son como un millón de vacunas y tienen que seguir llegando más, eso lo ha informado el Ministerio de Salud, se están haciendo las tratativas, la Cancillería con, con diferentes laboratorios del mundo de manera intensa, pero obviamente, ¿cómo influye en la economía este hecho de traer vacunas, de estar eh, con diferentes sectores en esta época ya con personas mayores de 80 años poniéndoles la vacuna y las que vayan a llegar? Bueno, lo que hacen la, eh, las vacunas es disminuir ese riesgo de, de que la enfermedad, cuando uno la adquiera, termine en un proceso, digamos, eh, crítico, ¿no? No es que con la vacuna uno deja de contagiarse, no, sino que más bien lo que hace es dar una mejor respuesta a, esta, a este contagio. Y por lo tanto, entendemos que eh, en la medida que este plan de vacunación las vacunas se vayan aplicando en la población, esto va generando pues eh, elementos de eh, certidumbre a la hora de generar eh, actividades económicas que eh, exigen que sean presenciales, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, ir al cine o ir al trabajo son actividades económicas que eh, obligan una, una, una interacción presencial, ¿no? Entonces, en la medida que esto se vaya ampliando, ayuda mucho a la economía. Por lo tanto, el esfuerzo del gobierno nacional en traer estas vacunas, y que lo vamos a seguir haciendo, dada muchos problemas que han, se han suscitado en el mundo, ¿no? como por ejemplo que muchos de los productores o los laboratorios hayan tenido que dejar de enviar estas vacunas por que en los mismos países donde se producen estas, han tomado decisiones de aplicarlas en su población. ¿no? Entonces, hay que nosotros tenemos que seguir haciendo estos esfuerzos de traer las vacunas. Todavía hay un lote distribuido en el país que se está usando y que eh, hay que irlo aplicando para generar estos elementos de certidumbre. O sea, no es un tema de plata, ministro, porque claro, hemos visto que en el mundo los países que tienen mucha plata están acaparando las vacunas. Bolivia está comprando en efectivo también, ha habido donaciones y seguramente las vas a seguir habiendo, pero tenemos la capacidad para comprar vacunas. Tenemos los recursos asignados para aquello, pero en la medida que digamos en el mundo desarrollado tomen otro tipo de medidas, no, Por, eh, en términos de no distribuir las vacunas, incluso habiéndolas comprado, creo que, bueno, genera un problema eh, que no se está entendiendo en, la, en términos de la solución correcta. La solución correcta es que en la medida que haya una sincronía en la vacunación a nivel mundial, vamos a salir de estos elementos de, de las mutaciones y de las variantes, ¿verdad? En la medida que todo el mundo pueda acceder a una vacuna. Uh -huh. En cambio, en la medida que solo algunos grupos puedan acceder a las vacunas a nivel mundial, es un elemento preocupante. Pudo haber sido esto una oportunidad para que el mundo desarrollado haya mostrado esta imagen de solidaridad con todo el planeta. Podría haber sido un elemento, una oportunidad que, bueno, se ha dejado escapar. no Son los elementos que a veces se dan en un mundo desigual, pero nosotros como país como economía vamos a seguir en nuestra búsqueda en nuestro intento de que lleguen las vacunas al país y se las distribuya entre to en, en toda la población. Y un dato que no es menor, ministro, en tiempo de pandemia las personas más ricas del mundo han incrementado su riqueza ...no es que en tiempos de pandemia las hayan bajado... ...sino han subido y hay más nuevos ricos en el mundo... ...de acuerdo a informaciones internacionales. Ministro, ya entrando a la resta final del, del programa... Eh, ...comienzan las negociaciones con la Central Obrera Boliviana... ...para el incremento salarial. Eh, me imagino, ya hay una, ya hay una proyección de la, de la Central Obrera Boliviana... ...de hablar de un 5% para el básico... ...y también para lo que viene a ser el incremento de eh, los salarios... ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo, ¿Cómo lo está evaluando? Bueno, esta mañana hemos tenido una reunión con nuestro presidente y los representantes, del el máximo representante de la Central Obrera Boliviana para ir acordando el trabajo de en comisiones. ¿no? Entonces hemos organizado eh, eh, cómo va a ser esta dinámica y bueno, nos vamos a reunir la próxima semana ...para ir empezando a entablar criterios y intercambiando argumentos, ¿no? Todavía es temprano para pronunciarse, uh -huh. pues eh, debemos escuchar la argumentación de por qué, el pliego, la solicitud. Nosotros también tendremos que argumentar eh, cómo vemos eh, dicha solicitud en términos de las posibilidades que tiene el país. Bueno, las comisiones van a trabajar en esa lógica. Ministro, el tema del SOAT... Ha comenzado ya eh, eh, la venta del SOAT para esta gestión 2021, con una rebaja del más del 30%. ¿Puede explicarnos eso de la rebaja? ¿Es por estos meses que no se está utilizando? ¿Cómo está funcionando el tema del SOAT? Bueno, sí, eh, entre enero y abril no se ha cobrado el, la prima del SOAT, de tal manera que prorrateado los ocho meses te da un digamos una ponderación de un 33% de rebaja, entonces, y por el pronto pago, hay un, por comprarlo en el mes de abril, hay un 5% que te da en global un 38% por el mes de abril, para todas las personas que adquieran el SOAT eh, en este mes. De tal manera que a, a la fecha, números preliminares en estas tres jornadas donde ya se ha iniciado la venta del SOAT, más o menos 44 mil eh, eh, SWAT hemos se han vendido y creemos que eh, va avanzando esto de manera importante eh, recordar a toda la población que es una es obligatorio la adquisición de este seguro porque nadie eh, está libre de uh -huh. sufrir un accidente eh, de tránsito un, un siniestro vehicular por lo que es importante que toda la población pueda adquirir eh, rápidamente con estas ventajas que se están dando. Bien, ministro, usted nos deja indudablemente con un panorama alentador de lo que viene a ser la economía, y estas proyecciones ojalá que se cumplan y se superen. Eso es lo que deseamos, porque ahí ganamos todos, ¿no? Y la economía boliviana sigue moviéndose, pero habrá que ver también el desarrollo mundial y lo que pasa este año con la pandemia, pero eh, que los indicadores sean alentadores, que el crecimiento esté dando los resultados, es sin duda alguna un elemento central e importante. Su mensaje final, gracias por visitarnos en el programa, ministro. Bueno, agradecer y... van a la invitación a BTV. Y bueno, el mensaje es que nosotros estamos trabajando para que la economía eh, pueda mejorar, pueda encontrar esta, este sendero de recuperación. Los indicadores, como tú bien señalabas, son alentadores, pero no hay que bajar los brazos. Hay que seguir eh, viendo los elementos de oferta, los elementos de demanda que hemos visto que se han recuperado con los estímulos que se han dado. ¿no? Este reintegro de efectivo al IVA ha sido un elemento que ha posibilitado el crecimiento del IVA en un 2%. Un elemento alentador, sí. va por el lado de la demanda. Eh, eh, el crédito sí Bolivia que está posibilitando que muchos proyectos ya a futuro vamos a ver los resultados de, de proye pro proyectos que van a sustituir productos finales o también van a sustituir eh, insumos importados, son elementos que convergen a una recuperación de la economía y de eso estamos eh, seguros de que vamos a hacer el máximo esfuerzo para que ello ocurra. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Vamos nosotros a una pausa. En...